Venga, muy buenas tardes, días, no, muy buenas tardes, son las 12.20 para la una. Mi nombre es Javier Cruz, coordinador de la compañía Teatro Penitenciario, mi compañero Ismael, y hoy tenemos un invitado, director de escena Donovan Santos, eh, nos va a acompañar echando un poco de desmadre aquí en este programa que es Radiando en Cana, estamos transmitiendo, a lo mejor no en vivo pero sí estamos aquí vivitos y coleando, <risa> aquí en el huerto del Centro Cultural Autogestivo el 77, donde transmitimos este programa, usted puede ver, acá estamos remodelando ya que tenemos todo un desmadre, bueno todavía, pero este, pues ahí vamos caminando, eh, bueno eh, los invitamos a que conozcan el Centro Cultural 77, tenemos muchas obras de teatro, tenemos stand up todos los fines de semana, muy buenos. Eh, yo podría recomendarles algunos, pero luego se enojan y se pelean entre ellos mejor. <risa> Venga, conozcanlos y pues aquí lo esperamos que se, para que se tome una chela con nosotros. Bueno, estamos, este el día de hoy tenemos eh, a Donovan, que es este... Que nos le... va a platicar de una trilogía que tiene y bueno, más bien se está armando la tercera puesta en escena y las tres la, las va a... De... Esta que viene también la va a dirigir y estas dos las está dirigiendo. Donovan. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la invitación. Aquí estamos relajados, ¿no? Sí. Me gusta mucho el huerto. Ya estuvimos platicando. Y pues nada, <risa> eh, comentarles que Amor y Tormento es una obra que pertenece a una trilogía escrita por mi compañero Cristian Morales. Que eh, en sí, las propuestas que él está, está escribiendo nos habla que hay después de la muerte. ¿No? Es una de las propuestas que tiene en esta, en esta obra, Amor y Tormento, pero también en las otras que está escribiendo. Una que queremos estrenar ya en el mes de noviembre, restrenar reestrenar, que es Noticia Inesperada y que es una obra con la que estuvimos presentándonos 10 años prácticamente. Sí. Hoy la estamos remontando para eh, llevarla ya en noviembre, reestrenarla con un nuevo elenco. ¿no? Y pues ahora Amor y Tormento, que es la que está, eh, ¿Que está en cartelera <clears throat> que es una sí. obra que eh, está, se está presentando en el Centro Cultural eh, Corral de Comedias de la Ciudad de México. ¿En y que, que está en dónde? En Tolsa 56. <risa> que, que de hecho está aquí del 77. No, o sea, o sea que es la competencia. No. Es la compet <risa> pero, pero me como, un <risa> espacio, ¿eh? <risa> Sí, pero, pero como decimos en Cana, la, la verdad, para el teatro para todos sale el sol. La neta, este, vengan a ver, está aquí a tres cuadras. Son bueno, dos cuadras años. y media, porque nos estábamos a tres y están a dos y media. <risa> ¿No? Del metro Cuauhtémoc de la línea rosa. Eh, bueno. Eh, si, si no sabe cómo llegar, márquenlo y que vayan por usted, que se lo lleven al teatro, no hay ningún problema. Nosotros hacemos eso, ¿no? Okay. Y, y está chido, ¿no? Nunca nos han hablado, pero siempre hacemos como la recomendación, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Pues va a estar dos fechas, eh, 7 y 14 de septiembre, 8.45, ¿no? Ahí en el corral. El corral eh, lo escogimos para esta obra porque la obra nos, eh, está ubicada a finales del siglo XIX, ¿no? Y eh, precisamente eh, toda la ambientación de la casa nos ayudaba a, a llevar esta obra a este espacio, ¿no? Y en sí, pues la propuesta de Amor y Tormento nos habla del amor desmedido de una madre hacia sus hijos, sobre todo a la mujer, ¿no? A su, a su hija mujer, con la cual de alguna manera eh, no, tiene, no coinciden y ella está ocultando un amor que, te, que, que tuvo ahí en el, en el pueblo, porque la obra se desarrolla en, en provincia, eh, y entonces comienza este, esta pelea o este enfrentamiento entre la mamá y la hija. Lo que pasa es una consecuencia de la mamá, que es lo que tiene que saber el público, sí. donde el autor está dando el giro totalmente y el público se enterará viendo ya la propuesta, eh, es ahí donde el público se impacta, ¿no? porque no se lo esperaba dentro de, de lo que es Amor y Tormento. Habla, habla sobre uh -huh. qué hay después de la muerte. Esta línea de trabajo Tiene que ver con los tres montajes Bueno, con el próximo que también se está escribiendo uh -huh. Los tres van sobre de qué, qué, ¿Qué va a pasar después de Después de la muerte? ¿Qué es lo que sucede? o, o cómo, cómo, es, ¿Cómo es eso? Eh, el autor plantea tres escenarios diferentes, ¿no? Sí. Plantea tres historias totalmente diferentes, pero lo que une las tres historias finalmente es esto, el qué hay después de la muerte, y sobre todo los giros que tiene la historia. Porque uno piensa, dice, bueno, voy a ir a ver Amor y Tormento y dice, oye, es muy melodramático. Noticia Inesperada <risa> no sé. también, ¿no? Entonces, sí, porque la gente nos ha preguntado, se, se escucha como muy melodramática sí. la situación, ¿no? <risa> pero la sorpresa es eso, que... La gente espera un melodrama, porque ambas son melodramas, eh, pero no como tal, no tan puro, como, eh, como se dice que todos los géneros no son puros. Eh, el giro o la vuelta que da el autor al final de cada una de las historias es lo que la gente se impacta y de alguna manera ahí viene la reflexión para ellos. ¿no? Eh, el hablar sobre qué hay después de la muerte es una propuesta que hace el autor pero eh, también diciendo, ok, esto es mi idea, esto es mi propuesta, pero ¿qué es lo que te llevas tú? ¿no? ¿Qué, claro. es va, ¿Qué es lo que piensas acerca de esto? Sí. Entonces, el público muchas veces ha, des, ha salido eh, desconcertado con respecto a lo que ve, porque algunos, como les digo, piensan que van a ver algo muy melodramático, pero no, eh, sí hay un giro muy interesante en las dos okay. propuestas hay un elenco de tres personas sí. lo que veo y el dramaturgo también está actuando sí, es. es Fidel ¿quién dice Fidel? <risa> es Fidel, es Fidel sí, sí. sí, sí. La, sí. las otras dos personas ¿quién es? es Silvia Torres eh, Marisol Fornis y Pamela valderas están alternando. alternando el personaje, son las hijas y el autor es el hijo, Fidel, Cristian Morales bueno, pues todos ellos forman parte de amor y tormento. Esta obra que ya ha tenido otras temporadas también en otros espacios, pero este hoy estamos presentándonos ahí en el corral de comedias. Que son ¿Vale? parte de la compañía artística multidisciplinaria de Revolution. Evolucionar. Evolución. Ah, sí, evolucionarte. evolucionarte. Ah, evolucionarte. Sí, evolucionarte. <risa> <risa> Platícanos de esta compañía. Pues tenemos 17 años, ¿no? Ya Llevan tenemos 17 años. 17 años. Se ven un poquito madreaditos, ¿eh? nosotros llevamos 10 y parecemos de 50, güey, ¿no? pero este, eso es lo chido en ese programa, que nos podemos reír, burlar, no, Estuvo etcétera. bueno, estuvo ¿verdad? bueno, eso, eso, eso, eso, <risa> bueno, sí me lo aplicó, sí, sí, sí, no, pues tenemos 17 años, empezamos muy chavos con la, con, con la compañía, pero de alguna manera la experiencia también que hemos tenido con, con la obra, con las obras que, que hemos hecho durante todo este tiempo, pues eh, nos ha hecho madurar artísticamente claro, ¿no? y claro. arriesgar. Sobre todo, arriesgar. Eh, hemos hecho no solamente teatro, tenemos algunos otros programas eh, en colaboración con, con instancias uh -huh. eh, gubernamentales que nos permite llevar, por ejemplo, teatro social, que nos permite llevar eh, a otras disciplinas a las comunidades donde no tienen mucho acceso al arte y la claro. cultura, ¿no? Entonces, el teatro, principalmente. Como en como, como la cárcel. ¿Qué crees que. No? Bueno, nosotros en el Froy Shakespeare uh -huh. y el Centro Cultural 77 tenemos como una, un convenio con la subsecretaría del Sistema Penitenciario uh -huh. y el último martes. De cada mes uh -huh. llevamos una obra de teatro de una producción invitada este obvio no pagamos es como claro. presentar su trabajo la neta los apoyamos con el traslado de escenografía vestuario no de los actores y sí. de regreso ¿no? este pues si ustedes quisieran ir un, oh, martes, un, con esta, un martes con, con esta esta obra, a presentar o... su trabajo allá para qué eh, cuál es la idea de esto de que la gente que está privada de su libertad conozca más teatro diferentes propuestas claro. diferentes actores este, diferentes directores diferentes formas de, de de dirigir ¿Por qué? y de eso se dan cuenta porque pues, bueno en la, en la penitenciaria uh -huh. pues está la, la compañía de teatro penitenciario uh -huh. son 15 actores internos y siempre les lleva, esta es la idea de llevarles trabajo de otras personas. Mamá que no nada más estén como que conozcan el suyo, sino de más gente que hace... Y diferente forma de trabajar, diferente forma de trabajar ¿no? Claro. Este, pues si quieres nos ponemos en contacto, podemos Súper. Sí, claro que sí. sí, sí, sí. Va, eh, y aparte comentas que de, de, eh, llevan 10 años con una puesta en escena que es Noticia Inesperada. Ajá. Y eh, están buscando también un espacio donde presentarse sí. con esta obra. Ojalá pues, sea aquí, ¿no? sea pues ah. en la caja negra, ¿no? Pues Ojalá aquí está sea en la caja que... negra. O sea, si usted viene al programa... Es más, le damos el paquete completo de ¡Qué verdad. moro! Bueno, la droga no, le da, no le damos porque eso no consumimos aquí Aquí somos 100% saludables Mira, tenemos las macetas este, eh, Ya están secando, ¿verdad? Pero este... Eh, venga, venga, platique con nosotros Si usted no tiene un espacio, nosotros se lo facilitamos ¿A cambio de qué? Eh... Hay dos hay dos cosas Una, eh, bueno, ya hablará con la económica, con mi compañera Valeria Y la otra es retribución a la, a la comunidad Le felicitamos el espacio ensaya Monta y se presenta dos ocasiones, tres ocasiones para la comunidad sin cobrar ningún peso. Eh, pues así nosotros así trabajamos y la verdad sí estaría chido que se presentaran aquí. Ah, ¿sí? Como el tormento, sí. O reestrenar en la penitenciaría con noticia inesperada claro. y ver qué surge porque es otro público. Totalmente. Es otra reacción no y de eso te puedes retroalimentar mucho para ya estar aquí afuera y viendo qué puedes ajustar o presentando desde aquí y después en la penitenciaría sería... Pues sería de checarlo. Sí, sí, sí, me, me hace muy bien la invitación y si se puede, pues tomamos sí. todo el paquete, como dicen. ¿Y no? de esta trilogía nos tienes algún adelanto de lo que se está escribiendo para esta... Sí, la última parte nos habla de un secuestro. Órale, Entonces, casi no se da aquí en México. No, no ¿cómo crees? Hay casas de, casas de seguridad, chetas, descuartizados, pero secuestros casi no. no ¿eh? ¿Quién, ¿quién no, sabe no? qué es eso? No, no pasa nada. No, pues no. Sí. no, al contrario, dice el peje que va a la baja, pero él, <risa> sí. nosotros tenemos otros datos, ¿no? Este es no horrible. lo sabemos, ¿no? Pero este sí es algo que pues desgraciadamente pasa en esta ciudad de México y en tantas partes del país. Así es. Sí, eh, mi compañero está escribiendo y el escenario será un secuestro. Entonces, eh, esperemos que con esta tercera historia, pues ya cerremos todas estas ideas locas que traía, también traíamos, ¿no? Y que el público también se pueda sentir como eh, satisfecho y con esta reflexión, que finalmente las obras es lo que buscamos, ¿no? Y el teatro te cambia. Ahorita sí. que el compañero aquí eh, lo menciona, como en la penitenciaría, pues seguro llevarles teatro... Te mueve y te cambia, ¿no? Un secuestro Digo... en escena, ¿qué es eso? Sí, <risa> sí entonces, Suena bueno. Pues. muy interesante. Y sobre... Sabemos qué, de qué es, para quién es el secuestro, o literalmente es un secuestro de una persona. Es un de secuestro de una no un persona. Eh, estaría muy bien, por ejemplo, que el público, digo, ya esta obra la estaremos estrenando en nuestro aniversario número 18, que es en febrero. Órale. Eh, entonces, eh, pues el público, vamos a tener las tres historias, ¿no? Para que el público las disfrute y pueda decir, ah, mira, por eso, por eso, porque hay algo que conecta las tres historias. Entonces, vayan a ver Amor y Tormento en noviembre, noticia inesperada, que esperemos podamos estrenar aquí en el 77, claro ¿no? Sí. <risas> y el próximo año estaremos este, estrenando la tercera parte, ¿no? Y la también tercera. la invitación sí. para poder ir ahí a la... A sí, queremos mayoría. seis cortesías. ¡Ah! <risas> no, bueno, nosotros sí, este, encantados de asistir. Ajá. Este... Pues algo que quieras agregar, mentarle la madre a la gente. No. <risa> Les voy a ah, a nuestras autoridades que son bien buena onda. Les voy a bueno, a la gente no, pero a las autoridades sí, José. No, no es cierto. <risa> este... No, dile la verdad. No, dile la verdad <risa> <risa> a ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. ¿Qué te ¿Por hicieron, muchachos? No, a mí no me hicieron nada. <risa> <risa> Vengan a ver la espera para que se den cuenta de que no me hicieron nada. No, las ciudades no me hicieron nada, güey, casi nada ¿Cuándo vas a estar? <risa> bueno, con la espera nos presentamos los martes, estás invitado Muchas igual Muchas gracias quién este, ¿tien, tiene seis cortesías? Uh, pues pues <risa> también invita al dramaturgo para que venga a ver lo de un secuestro sí, pues Venga sí, a ver, sí, venga sí, a ver sí. cómo se maneja esto del sistema en aquellos años no Que A lo mejor ya cambió, ¿no? Claro A lo mejor ¿no? ¿Quién sabe como, sí. como ya no delinquimos? Bueno, sí delinquimos, pero nada más en el escenario Nada más este, <risa> Bueno, nos vamos a estar presentando aquí en la Caja Negra del 77 Los martes a las 8.45 de aquí a... Ahí que venir. Octubre, septiembre, septiembre, octubre, este, los invitamos. Qué bueno que tú eres martes y yo sábado, porque sí. somos el mismo horario, 8.45, sí. No, 45. no competimos. Sí, claro. muchas veces quieres ir a ver a un compañero y te invitan, pero mm, dices, güey, no es que tengo función a la misma hora, Sí, ¿no? exacto. Sí, pero, pero este... este hora, días diferentes, entonces. Exactamente. Este, están lejos, estamos aquí en L. Sí, si ¿No? ya queremos ir a comer, pues no le hacemos anuncio aquí a las 70, <risa> <risa> ¿no? Pero está... La, la verdad, <risa> lo está costando estrés. El agua está chida, ¿eh? El agua está chida. El tepache es el bueno. Las cervezas, bueno. sí quién sabe, como no tomamos... <risa> pues. <risa> pues quiero darles nuestras redes sociales. Claro sí, por sí, favor. ¿no? Eh, ahí la gente puede encontrar todo lo que estamos haciendo. Los talleres, ¿no? Sí, los sí. talleres, este, las que horas, esos de están vigentes, ¿verdad? Y mencionas que están en otros espacios. ¿Puedes mencionar sí, los espacios? Estamos sí. en el Centro Cultural Javier Villaurute, aquí en la Libertad de Insurgentes. Estamos en el Centro Cultural José Martín, que está acá en Hidalgo. Sí, claro y la casa de cultura romita que es nuestra sede que está aquí en A Guaymas exacto Ajá. ahí es sí. donde hacemos nuestros ensayos no estamos eh, preparando todas las propuestas o planeamos todos nuestros proyectos ahí en, en Hay romita ahí de Lincoln ahí de Lincoln ¿Talleres de qué? ¿Talleres de qué? <risa> tenemos talleres sí. de teatro eh, talleres de teatro con títeres también eh, tenemos géneros teatrales expresión corporal todos estos eh, talleres están en los diferentes espacios y la gente puede consultar nuestras redes sociales en eh, nuestra fanpage en Facebook Cam, AC. Ahí eh, pueden encontrar toda la información de nosotros talleres, obras, proyectos eh, los festivales que organizamos, todo todo ahí lo pueden encontrar y con gusto nosotros les contestaremos ¿Tienen algún costo estos talleres? No, en realidad, eh, no solamente el taller de La Romita, que es el de teatro sí. es el taller que que um, se cobra pero es prácticamente muy accesible, ¿no? Se está cobrando como 230 pesos al mes. No, ah, no está muy bien. entonces está muy muy accesible. Está muy accesible todo de hecho. También estoy viendo que el boleto de, de amor y tormento está en 150, Así está súper es. accesible. Sí, y la gente, por ejemplo, estudiantes, maestros, eh, inapantos pueden ir a No, está que si usted, boleto si, completo. Si usted tiene tiene un hijo que ahorita está estresadísimo por regreso a clases, métalo a taller de teatro, métalo a un taller de teatro y va a ver lo que es bueno. Ahí ah. se va a desestresar, va a aprender, va a pensar diferente. Iba a construir algo que usted no sabía ni que podía hacer. Exacto, La sí. La verdad. El Teatro Sana, ¿eh? Claro ah, sí, bien. mira, nosotros éramos unos delincuentes, ahora estamos aquí transmitiendo casi en vivo. <risa> bueno, estamos vivos aquí en el <risa> Eso está bien. Está bueno. Sí, entonces, pues, el público que pueda. Eh, escribirnos, vernos, que vayan al ver al, al teatro Esta propuesta y que apoyen el teatro independiente Apoyen todo el tipo de teatro Es súper importante y que la gente eh, contribuya ¿no? con, con los teatreros Entonces, bueno, pues ahí los vamos a esperar A que vean Amor y Tormento Nos vamos a estar viendo por allá Sí, Perfecto. por allá vamos a andar Y como nosotros no tenemos diamantina morada Nosotros tenemos, mire... El color morado en vivo, bueno, moradito, fuchsia. ¿No? Sí, a huevo, porque nosotros también estamos hasta la madre de la violencia contra la mujer. Este, no salimos a manifestarnos, tenemos que trabajar, pero nosotros sí estamos en contra, ¿no? Este, nos cae mal la gente que molesta, hace y deshace algo contra la mujer, ¿no? Simplemente por el género, pues está muy cabrón, ¿no? Eh, no hablamos más de eso porque es, entrar, es hablar como de tanto de religión como de fútbol, y una plática interminable. Este, pero pues aquí estamos en el Centro Cultural Autogestivo El 77 De verdad lo invitamos a que conozca este espacio eh, Va a ser recibido a la entrada por mis compañeros De reinserción porque aquí No trabajamos con gente que no haya tenido antecedentes penales Es un requisito, este... <risa> es un requisito. Eh, en, el, en el lobby está mi compañera María Que encargada de la taquilla A su lado va a encontrar a Richie que es un perro que está muy loco En el segundo <risa> piso están todas mis compañeras Que hacen posible que esto funcione Y se va a encontrar un personajazo que es Lady Anne Es una perrita que rescatamos, estaba en los huesos en el... Allá por las... Especialmente de playas de Hawái lo encontramos así, <risa> toda empolvada, no caminaba para que... Caminaba como perrito recién nacido, toda mugrosa, las costillas se le metían así, todo gacho. Así como cuando andaba yo fumado, así más o menos así. Entonces, este, el teatro así salva, ¿no? Sí, a huevo, mire, y ahorita ya pesa como, ya, ya subió como 10 kilos. ¿No? Salva, ¿de qué les dije? Sí. No, vengan, no, este, bueno, también los invitamos a que conozcan los proyectos de impacto social que se llevan en, en el interior de la penitenciaria de Santa Marta, Catitla. Tenemos tres montajes: eh, el 7 de, bueno, uno es Ricardo III, que la presentamos el 7 de septiembre, eh, el otro es Choromí Pitbulleta que se presenta el 21 de septiembre en el interior y el otro es esperando a Godot. Que bueno, tuvimos función el 31 de, de agosto. Ya no ya no es posible que nos pueda asistir porque ya pasó. <risa> Pero este lo vamos a estar publicando en el, el Face. Estamos como Compañía de Teatro Penitenciario en el Twitter, arroba sea teatro penny. O pues directamente usted quiere preguntarnos, meternos la madre, decir hijos de su pinche madre, estar en su programa. No nos importa, les contestamos el correo. Muchísimas gracias. En teatro y prisión, arroba foro .com. De verdad, este. ¿Alguna pues, otra cosa? ¿Algo que quieras agregar? No, no. no pues nada. Perfecto. Gracias, agradecerle, no, chicos, al de verdad. Un gran espacio, el 77, un gran programa. Muchas gracias. gracias. <risa> y bueno, pues ahí nos esperamos, a ver teatro. Amor y tormento, los esperamos y lo esperamos aquí en el 77, esto fue radiando en cana, y si delinca no lo haga, y si no lo hace, pues para qué, para qué se va a meter en camisa de once varas, a rato va a estar como una señora, una vez me preguntó, es que yo pensé que los internos estaban con su cuartelera, su raya de cebra, y su número aquí, le digo, señora, eso es, eso es en la película de Pepe el Toro, por favor, este, de verdad, quiere ver cómo es una cárcel, acompaña es una de nuestras funciones, para que vea teatro en la penitenciaria, muchísimas gracias, muy buenas tardes, venga.